Bueno, saludos, soy Israel banguera En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para corregir todos los errores de Google. Eh, lo único que tienen que hacer es irse al link que les dejo en la descripción de este tutorial. Una vez les clic allí se les va a ir a la página de Google Drive y descargan este archivo. Eh, lo que vamos a hacer es corregir todos los problemas de la instalación del, de Google. Y eh, también les, va a pres les presenta problemas en cuanto a lo, a la agre en cuanto a agregar extensiones, no les deja agregar extensiones. Entonces yo he tomado una copia de mi Google, como está instalado correctamente y se los voy a, a dejar allí para que hagan estos pasos. El Google no les va a salir instalado aquí en programas como suele suceder, eh, porque lo vamos a hacer de forma distinta. Entonces toda clase de errores van a quedar resueltos aquí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, si ustedes tienen un Google instalado que no funciona correctamente lo pueden desinstalar o simplemente hacen estos pasos que voy a hacer aquí, yo por lo general lo quito para que, eh, lo desinstalo para que no me deje registro entonces van a dar clic derecho extraer aquí lo otro que les quiero decir es que con la instalación o desinstalación de Google no se les va a dañar el sistema o sea yo subí un tutorial no hace mucho de cómo desinstalar Google para verlo instalar correctamente y muchos me preguntaron que si el sistema se daña o no, eso no daña el sistema eh, entonces el sistema si ve que es algo maligno lo rechaza simplemente entonces una vez que lo hayamos extraído así vamos a abrir esta carpeta y como pueden ver aquí están los archivos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Verificando que los archivos estén completos estén allí, vamos a copiar este que extraímos aquí, copiar. Nos vamos a Equipo, Disco Local C. Si el sistema operativo que ustedes tienen es de 32 bits, solo les va a salir esta carpeta. Si es de 64 bits, le van a salir las dos carpetas. Entonces, eh, abren esta que, te, que dice por 86 y ampliamos aquí en la parte en blanco. Vamos a pegar el archivo que acabamos de copiar. Damos clic en Continuar. Y esperamos a que se copie. Una vez que se haya copiado, damos clic en actualizar. Cuando ustedes vayan a pegar el archivo, quizás les aparezca esta carpeta de Google. Le dan clic. Antes de instalar esta que les dejo, le dan clic en eliminar. De en Google el que tengan ahí antiguo. Y eliminen esta carpeta. Si no les deja eliminar, en mi canal hay un tutorial de cómo eliminar carpetas imposibles de borrar. Lo buscan y, y eliminan esta carpeta. Y pegan, lo importante es que peguen este archivo. Aquí, una vez lo peguen y den clic derecho en actualizar para que se ubiquen a, en el orden correcto. Vamos a dar doble clic, clic en Chrome, aplicación. Y este archivo vamos a enviarlo a, a como acceso directo a escritorio o lo vamos a anclar a la barra de tareas o al inicio, en mi caso lo voy a enclarar a la barra de tareas para que aparezca aquí aquí ya apareció este entonces ya está el problema resuelto, ya ustedes pueden eliminar estos archivos ya pueden agregar extensiones y hacer consultas normales sin ningún inconveniente entonces vamos a ejecutarlo para verificar de que si sí quedó bien instalado y aquí tendría que arrancar sin ningún problema debido a que ya quedó instalado correctamente nosotros estamos haciendo las veces o sea, de lo, o sea, estamos omitiendo todo lo que tiene que hacer el sistema. Entonces, le haría más fácil al sistema que nosotros eh, hiciéramos todo eh, de la forma en como lo hicimos. Omitimos todo el proceso que el sistema tiene que hacer. Entonces, si instala correctamente. Entonces, una vez aquí, ya pueden hacer todo lo que quieran. Y nos vamos a ir aquí. Más herramientas. Extensiones. Y ustedes aquí ya pueden agregar las extensiones que quieran dan clic aquí, aquí y aquí pueden buscar las extensiones que eh, necesiten, en mi caso es Google Talento porque eh, el internet tiene muchas conexiones, entonces aquí buscan la extensión, escriben la extensión que quieran y la pueden agregar debido a que este Google tiene toda la configuración perfecta, debido a que yo ya lo, lo copié, lo extraje de mi Google y se los dejé aquí en la descripción de este tutorial para que lo descarguen y aquí agregan la extensión que quieran la buscan y listo eh, no sé si tengan algún otro una consulta me la dejan en la descripción de tu tutorial para saber y ayudarles eso ha sido todo por hoy espero que lo disfruten y chao no olviden suscribirse